Mami, ¿qué? Eres negativa. Y vos sos un pendejo bueno para nada, bruto y vago. Que solamente le interesa estar en el celular, jugando a los jueguitos, comer y cagar. Sin importarte cómo está la casa. Tu cuarto huele a huevo. Y te bañas una vez al mes. Solo a mí se me ocurre mantenerte todavía en la casa y no mandarte a trabajar. Que eres negativa en tu prueba de COVID. Me acaba de llegar de 100. Ah. Qué bueno, ¿no? Estoy sanita. Vení, vení, vení, vení.